Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz Viernes para todos. Nos vamos a disponer para iniciar nuestra jornada en la Santa Presencia del Señor. Sea este el momento para darle gracias a Dios, para orar, para encomendar las diversas actividades que vamos a realizar en nuestro día. Señor Dios, gracias por este día que nos damos. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy viernes vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente. El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Duerme de noche y se levanta a la mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Y cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Digo también, ¿con qué podemos comparar el reino de los cielos? ¿Qué parábola vamos a usar? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota y hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse ni anidarse en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todos se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús bueno mis queridos hermanos esta partecita del evangelio denominado las parábolas del reino el Señor va a explicarnos con imágenes con eh, parábolas con estas historietas que es, es el reino de Dios y miren que hoy ha usado estas, estas parábolas la primera la del este campesino que trabaja la tierra que siembra la buena semilla y dice la tierra va produciendo la cosecha solo. primero los tallos luego las picos y después ese es el reino Dios siembra, el Señor siembra en cada uno y el poder del reino, el poder de Dios va siendo mella en cada uno de nosotros y ahí está la disposición para que Dios pueda obrar en, en nosotros luego la otra parábola, la, el tiempo de la cosecha y es que también queda claro mis queridos hermanos que hay un tiempo, hay un tiempo límite en el que se cosechará ¿Qué va a encontrar Dios en cada uno de nosotros también está la parábola del gran mostaza. Esa semillita chiquita, pareciera insignificante, pero crece y da fruto. ¿tú? Que Dios nos permita comprender cada día el misterio del rey, que lo podamos vivenciar, lo podamos asimilar y sobre todo, compartirlo y vivirlo. Dios los bendiga, en el nombre del Padre y del Señor. Feliz día, queridos hermanos.